¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a cocinar una paletilla y un jamoncito de cochinillo de Segovia. Tiene una pinta espectacular, como veis qué colorcito tiene la piel, más blanquita. Corresponde a un cochinillo con tres semanas de vida, que es cuando están más más ricos, más tiernos, porque han estado amamantando durante esas tres semanas y el producto tiene una pinta espectacular para hacerlo de la manera segoviana la tradicional vamos a utilizar solamente sal agua y un poquito de manteca para que la piel quede crujiente vamos a hacer nuestro cochinillo sobre esta rejilla y por debajo pondremos una bandeja con agua para que el cochinillo esté siempre hidratado así que vamos a por ello simplemente vamos a salar nuestra paletilla por ambas partes. Vamos a poner en la bandeja del horno agua. Echamos bastante agua para que no se evapore. Y vamos a poner nuestro cochinillo bien encima. Con esto conseguimos que el cochinillo no entre en contacto con el agua. Y así no se ablande la piel. Conseguiremos que quede una piel crujiente y exquisita dejaremos nuestras piernas del cochinillo por esta cara durante hora y media a 180 grados el tiempo dependerá del tamaño del cochinillo ha pasado una hora y media como veis el cochinillo ha ido goteando ha ido perdiendo líquido y nos queda suficientemente líquido para volver a, a ponerlo nuevamente por la otra cara vamos a sacar nuestras paletillas vamos a dar la vuelta tanto el jamoncito, le damos la vuelta también a la paletilla y ahora vamos a salar echamos bien de sal le vamos a dar una capa de manteca de cerdo si no tenéis manteca podéis echar aceite, aceite de oliva perfecto también lo que vamos a hacer es darle un poquito un toque de grasa a la capa externa para que quede muy crujiente vamos a pinchar ahora por la parte de la piel para que al ponerse crujiente no tire mucho de la carne y se nos haga todo uniformemente. Mirad cómo sale juguito, la parte interna está súper jugosa y con estos agujeros vamos a hacer que la capa externa, la piel quede súper crujiente. En esta receta podríamos echar ajo, diferentes especias para darle otros sabores, pero con una materia prima tan buena merece la pena hacerlo así, al estilo segoviano. Vamos a añadir un poquito más de agua en la bandeja para que no le falte nada y hemos subido el horno a una temperatura de 200-210 grados y vamos a poner nuestra paletilla y nuestro jamoncito durante 45 minutos a esta temperatura hasta que la piel quede súper crujiente. Mmm, esto vaya oliendo fenomenal. Y como veis, nuestro cochinillo está a punto. Comprobamos, mirad, qué sonidito acrujiente. Y ahora lo emplatamos y os enseñamos el resultado final.